8 VENTAJAS DE LAS CASAS ECOLÓGICAS PREFABRICADAS 5. CALIDAD Y DURABILIDAD Las casas ecológicas prefabricadas son conocidas por su alta calidad y durabilidad. Están diseñadas y construidas con materiales de alta calidad que cumplen con los más altos estándares de construcción. Pero antes de entrar más a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Estas casas están construidas en fábricas especializadas y se someten a rigurosos controles de calidad para asegurar que cumplen con los más altos estándares de construcción. Las casas ecológicas prefabricadas están diseñadas para ser más duraderas que las casas convencionales. Están construidas con materiales resistentes y duraderos que pueden soportar las condiciones climáticas extremas y el paso del tiempo. Además, muchas empresas de construcción de casas prefabricadas ecológicas ofrecen garantías de larga duración,